Desde la gestión 2014, cinco casos por tráfico de colmillos y otras piezas de jaguar llegaron a sentencia, pero solo uno de siete condenados están tras las rejas. Estos casos tropiezan con la falta de experiencia de gobernaciones y operadores de justicia para aplicar las normas. Tres de los fallos judiciales son contra extranjeros, chinos y argentinos, y tres contra bolivianos que se beneficiaron de la suspensión condicional de la pena. Dos de los delitos se cometieron en 20 y los restantes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, según datos de la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los acusados fueron detenidos en posesión de colmillos, pieles y hasta un jaguar cachorro vivo y con piezas de otros animales silvestres. Recordemos que el jaguar boliviano es el mayor felino de América. Entre sus características están que mide entre 1,12 metros a 1,82 metros de largo, sin incluir la cola, que oscila entre 45 centímetros a 75 centímetros. Entre sus nombres más comunes en Bolivia están tigre, jaguar o torongo, jaguarete y pintado. Se encuentra en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y... Tarija. Entre sus amenazas están el hábitat de la deforestación de sus espacios, la cacería, la caza furtiva por su piel, enfrentamientos de los ganaderos, a menudo los matan por proteger su ganado. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua elabora una norma para declarar la gestión 2019 como el año del jaguar para su protección ante la caza indiscriminada y para el resguardo de la vida silvestre. Se espera que en abril la norma sea enviada a la Asamblea para su tratamiento.